Ventura Real, la historia secreta detrás de la guerra. En un futuro no muy lejano en los pasillos de los canales de televisión, se hablará de la guerra entre estos dos pesos pesados. Un conflicto que tuvo momentos de bandera blanca y pipa de la paz. Nuestro Luis Ventura y Jorge Rial ya están escribiendo el último capítulo. Es el final de una disputa llena de amor y odio. ¿Escuchaste a Luis Ventura hablando un poco? Y no, no. no quiero hablar de Luis Ventura. Pero muchas veces la muerte, la enfermedad, también son un show que los medios utilizan. Ahora, una cosa es el show que vos haces en los medios, y otra cosa es la comunicación con la gente que te quiere, a la que me parece no podés angustiar al punto de que un, una hija este, y un amigo o ex amigo llamado. Te se angustien y la pasen mal porque vos te estás muriendo o estuviste muerto 10 minutos me, me, me odian, en aptra se quedó la padearon es aventura que no quiere dar, no, no quiere dar y está bien, él es el dueño de aptra está bien se acuerda lo que hacía con Gran Hermano que ponían los nombres a dedo para, para que llegue a la final los lo que le convenía es cierto es más, lo elegíamos antes y lo llevamos al porvenir. El manejado del porvenir. Gente que se olvida el pasado que tiene adentro de Aptra. ¿Sos? Por ejemplo, el conductor de intrusos. Él fue miembro de Aptra. ¿Por sí. fue de Aptra? Y que se fue junto a Marcela y, Tauro. Y, ¿tengo toda y la él de... se fue, y eso no se lo olvidó nunca más. No se puede olvidar de Aptra, ni de mí. Yo lo quiero mucho a Aventura. Y él a mí también que le tienen miedo al conductor de intrusos. Miedo. No, lo odia. Yo no le tengo odia, miedo. Lo me odia. Lo odia. Para yo la... lo quiero. Me no me lo odia. Odia. Es más, no le tengo miedo. Lo quiero. Lo quiero. Luis Ventura. ¿está ¿Invitado? Luis Ventura... No, no está invitado. No, no es amigo ya. No, pero me doy cuenta ahora que no está invitado. por Ahora que me lo dijiste vos. Y te estoy diciendo la verdad. Pasó mucho entre él y yo en estos últimos años. Mucha distancia y todo. Y sí repercutió en nuestra relación. Ventura. Yo no puedo creer que sigamos sumando capítulos. Seguimos. De esta vez, ¿no? seguimos sumando capítulos. Y ahora, nada, queríamos hablar de cuánto te dolió que no te has invitado a su boda, por ejemplo, con Romina Pereira. Ah. Eh, no, él dijo en esa misma nota Le dijo a Pamela que me iba a invitar ¿Y? ¿Qué pasó? Fue Tartu, yo no Fuiste Tartu a la boda y no estaba ¿Te en viste tú? a mí ahí? No yo estaba. no estaba Había una. Teníamos cartelito, no estaba el... escrito el cartelito luna, no, estaba. no estaba Ahora, qué ¿Cómo, le... ¿cómo lees eso vos? ¿A vos te parece que deberías haber estado en esa boda? No voy a estar en una boda que no me invitan. <risa> no, no, pero por eso Digo, Deberías si haber estado invitado usted Espere que lo busco en la lista No, usted no está Se sí, casa no, Olvídate Rompe Pero voz. deberías haber Deberías haber estado te, te cuento una incidencia Y un secreto, ¿no? O sea que Antes que de esa fiesta Hubo una fiesta de cumpleaños No me acuerdo si fue de Rocío o de Morena Y entonces igual Jorge fue Que esto que vamos a hacer Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla bla. Y alguien le preguntó ¿Y Ventura ha este invitado? No sé, este, creo que no, que sí, yo lo voy a invitar. Se ve que el correo argentino está funcionando mal, porque no. el, el cartero de mi barrio no oh, llega. ¿viste? Ejo, yo no les doy propina, entonces, viste ¿qué voy a hacer? Soy pobre. Y, y bueno, y todo el mundo me venía a preguntar a mí si iba a ir al cumpleaños, si iba a ir al cumpleaños, y yo dije, mirá, yo invitado no estoy. Oh, oh. Hasta, hasta que me llamó Morena y me dijo si podía venir. Qué bien fui, morena. Yeah. Que morena. Es, que, es más, hay una foto que estamos. ¿El está parado? No, pero en la época se. Pero, publicó. Luis, el está parado y yo estoy en la mesa. ¿Hoy lo único que te une a Rial es Morena? ¿Eh? ¿Lo único que te une a Rial es Morena hoy? No. No. Hay no. historia. Primero. Juntos. Es Morena y Rocío. Bueno, Moreno, ¿eso solo? Bueno, y. ¿cómo? Y. Rial. Uh -huh. oh, ah, muy atrás y, de todo. Y. Rial. O sea, hay una persona secreta que los une. ¿Eh? ¿Hay una persona que no quieres nombrar que los une también? No, no, no. Si Mi vínculo con los reales es ese. No hay otro vínculo. Yo, yo la pregunta que tengo, que la verdad que es muy obvia, pero creo que hemos hablado mil veces con Luis y me parece que nunca te lo hicimos. Yo sé por qué vos estás enojado con él. Lo hemos hablado fuera del aire. Yo nunca hablé con Jorge. Pero ¿por qué él tendría que estar enojado con vos? Preguntale a él. Yo tengo no sé, claro. Está Tartu, puede contarlo. No sé, porque la verdad yo no encuentro motivos por los cuales él tendría que estar enojado con vos, más cuando en algún momento... A ver, te yo te pregunto, a su ¿y por qué dicen, por qué dice por ejemplo, en el eh, la fecha de casamiento, cuando se, eh, que se se casó con Romina? Sí. ¿Por qué, en lugar, cuando le pregunta a Pamela, en ese programa, le dice, ¿está invitado Luis Ventura? Ay, me acuerdo que no. Chicanea. Chicanea. Sí. Ah, de hecho no es asumir la realidad de la terminación A él yo creo que le da vergüenza comunicar las decisiones que él tomó. Porque las tomó todas él. Yo no tomé ninguna decisión. Sí. Lo que pasa es que cuando uno va al archivo, encontrás como dos versiones distintas, ¿no? Escuchás la versión de Jorge que dice, yo lo quise cuidar. Sí. Y escuchás la versión de Ventura que te dice prácticamente, me limpió. A ver, hablando de archivo, vamos a volver a ver ese momento en donde Jorge Real se refiere que Ventura no está invitado a su boda. Le van a hacer llorar. ¿Ti, Luis Ventura, ¿está invitado? Luis Ventura. No, no está invitado. No, no es amigo ya. No, pero me doy cuenta ahora que no está invitado. ¿Me, ahora que me lo dijiste vos. Y te estoy diciendo la verdad. Sí, claro. ¿Lo no, vas a invitar ahora que te diste cuenta? Sí, sabes que sí. Bien. Sí, sabes que sí. Sí. podemos bueno, sigo queriendo. Lo, tuvimos a esa diferencia. Me encantó el mensaje del otro día, fue muy lindo, me encantó. No y sé qué mensaje, perdón. Un mensaje que creo que lo hizo en el programa de Mariano, si no me equivoco. Ah, ¿lo hizo? ¿Es un mensaje públicamente? Público, no, es que... público, público. Sí, no, privado no. Pero no, no, no, no no estaba. Creo que pasó mucho entre él y yo en, en estos últimos años, mucha distancia y todo. Y sí, y, y repercutió en nuestra relación. Pero igual nos encontramos, nos abrazamos, charlamos, nunca tuvimos... Una discusión, nada. ¿Y cómo tomas esto que él sea el tío del el corazón de More y se quedó? Y nunca, ¿no? Nunca dejaron de verse. No, perfecto. no yo nunca me opuse a ese tipo de cosas. Había otras relaciones que por mí no me gustaban. Pero no era Luis el que no. Claro. no al contrario, Luis siempre le hizo muy bien. Luis es un tipo que no, no, no le hace daño a la gente que quiere. <risa> Epa, sí, tal cual. A ver, pero dijo. Lo voy a invitar a Ventura. Hubo un momentito sí. que dijo, lo voy a invitar. ¿Y, y a partir de ahí no. Creo que le di un infarto al cartero y no llegó. Oh. ¿Qué pasó, Tartu? ¿Vos qué sabés? No, a ver, yo creo que. Yo fui el único de los ex-intrusos que fue invitado. ¿Ningún ¿Marc otro? Marcela no. Tauro, que fue sí, Estaba presente. Sí. Ella laburaba en el programa. Por eso te digo, ex. Yo ya había dejado intrusos. No entendí, sí. Ya había dejado intrusos y el único de las personas que habían trabajado en intruso... y no estaban presentes en panel en ese momento el único sí. invitado fui yo sí y reitero lo que dije el otro día digamos a riesgo de reiterarme pero el público se renueva nunca en ninguna mesa de amigos comiendo con total intimidad sí. Jorge dijo una sola palabra en contra de Luis nunca, nunca. de verdad ¿eh? y siempre fue o por ahí alguno le tiraba la lengua y le decía che Ventura viste sí. lo que dijo y siempre dijo lo mismo bueno, yo al gordo lo quiero, sí. el gordo es así... ¿Me dijo gordo? El gordo, te dice el gordo. Ahora, ahora, estás me ahora me enojo más. Ventura, te estás enterando en este momento que te dice el gordo. Pero si te invitaba, ¿ibas? Primero que me invite. Bueno, pero si te invitaba... ¿Por qué voy a analizar algo que bueno, no pasó? pero está bueno analizarlo. Al hacerlo? próximo casamiento. perdón. Hace pero bien. perdón, ni Mariana. siquiera sabía que se casaba. Ah, ¿cómo lo no vas a saber, Dale Ventura? No sabía que se casaba Pero si te invitaba, te llegaba la invitación No de se que... impartaba el, el, el correo, te llegaba a tu casa, iba Y lo no? hubiera pensado, con la invitación lo hubiera pensado Qué fuerte lo que dijo Rial No le hace daño a la, a la gente que, gente que quiere. quiere, Luis Ventura ¿Cómo tomas esa frase de Jorge Rial? Eh, me parece una, una mirada cariñosa y también avara Porque yo no le hago daño a nadie no es solo a los que quiero. Yo no ando por la vida jodiéndole la vida a la gente. Entonces, este cuando... Y manejar información no significa... Hacer poder... daño. Porque muchas, mucha gente dice, porque vos me mataste. No, yo no te maté. Lo que vos hiciste te mató, que se conoció, y está en un expediente que hiciste tal cosa. No es que lo maté yo. Cuando trascienden las cosas, trascienden. Es decir... Si vos vas a cubrir una situación, que ocurre? Que la tenés filmada, la tenés confirmada, está eh, oficialmente certificada, sí. tenés la nota y te llaman por teléfono a la producción y dicen, no, esa nota no la puede poner. Este porque me, me, me estás cagando, que esto que lo otro Y vos decís, perdón, ¿cuánta gente había en el lugar? ¿200 personas? ¿Y por qué me estás frenando algo? Que 200 personas tuvieron participación y que fue público. Mm. ¿Vos crees que él está arrepentido de la decisión que tomó con vos? Sí, pero no la lo, pudo procesar. ¿Sabés lo que pasa, eh, Diego? Creo que uno se tiene que hacer cargo de la vida que vive de las decisiones que toma. Es decir, yo no puedo ponerme en los zapatos de él y decir si él está arrepentido, si sí. está... Yo lo que digo es lo siguiente, yo lo que viví, lo viví como lo tenía que vivir. Desde sí. mi lugar, disfrutando la vida, disfrutando la vida que me pasó por, por adentro del cuerpo. Y yo lo que veo, lo que veo muchas veces, es que él sufre un momento de su vida donde debería estar disfrutando de todo lo que cosechó en una larga carrera. Y lo veo sufrir permanentemente. A ver, si vos subís fotos de la cama vacía, la subís? no es que esté disfrutando el momento. ¿entendés? Si vos este, vas y te, a, un, a una situación para vivir una cosa y te sale otra, vivilo desde otro lugar. Si es dramático, vivilo con dramatismo, pero si es una buena noticia, también vivíla con, con alegría. A mí me sorprendió en, en esa entrevista con Pamela, él habla de una diferencia. Una diferencia se termina en un. rápido, porque es una diferencia. Acá es una pelea. Perdón. Algo fuerte fue. Pamela mete el dedo, no lo tiene que meter porque Pamela conoce <ríe> la historia. <ríe> claro. Ella sabe por adentro cómo fue nuestra historia y las cosas que pasaron que no salen publicadas. Y Jorge también las conoce, como las conozco yo. Uh -huh. Entonces, ¿le da un poco de vergüenza también quizá abrir el tema porque sabe que está en deuda con vos o en falta? Es que yo nunca le pasé la factura si hay una deuda. Pero él la conoce, ¿o no? Pero hay ah, una bueno. deuda. Hay no ah, tirado. bueno. Hay una deuda. Bueno, si vos, si vos decís que te voy... Yo te digo, vienen, me ponen, lo voy a invitar a Diego Esteves a mi casamiento. Mm. Y después la invitación. Me, ¿qué, ¿Qué es lo que me estás haciendo? Me estás cargando la presión a mí. A ver, mm. eh, les digo para todos, por ejemplo, los brancateles que se, se meten conociendo a Jorge de 10 minutos. Sí. Oh. Este, digo esto. Eh, yo estaba tranquilo, estaba viviendo mi vida. Si vos me llamás pues llegó al o río. me haces llamar sí. para meterme en el baile, yo bailo. Y más, por alguien a quien quiero. Ajá. Lo dice él mismo. ¿Qué te quiere, si alguien eh... me llama por teléfono, mirá, se está muriendo, está todo entubado, hay que viajar, hay que... Entonces, yo me preocupo. Totalmente. Es más, Ventura, vos contabas que ese día en que te enteraste tuviste un fuerte dolor en el pecho que te acompañó durante todo el día. Eh, te, vamos a hablar de eso en un ratito. Pero También yo estuve otro. La semana pasada. Tenés yo razón. me fui a hacer estudios del corazón. Me hicieron tres estudios. A ver, yo creo que fue, me dicen que fue por un tema de una distensión muscular en el pecho, porque. Ese, Pero vos el... lo relacionás con el. Disgusto Pero, a ver, que te dio viene a la en real. una seguidilla, una semana de palo sí. y palo.